¿Qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo video Paul, ahora vamos a hacer un juego que se llama Beer Pong ah. Es muy conocido aquí en México sí, No sé si ustedes igual en Estados Unidos también muy conocido lo, lo puedes jugar entre amigos, ah, familia exacto. Sí, realmente este juego es para jugar con amigos y para beber, pero nosotros no lo vamos a hacer no, para beber sino, sino que... con castigos y con no, retos y ahí lo que que a familiar, Mario, no, vamos a hacer que familiar, Mario, para que también ustedes si lo gustan hacer, lo hagan y vean que es un divertido juego que no necesariamente ocupa solamente tomar exacto, tomar Paul, pues hay que explicarles cómo va a ser la dinámica, vente, hay que explicarles bueno, yo aquí pusimos seis vasos, Ajá, que es lo, lo, es lo necesario para este juego, y también se ocupan unas pelotitas, Ajá, pero son ligeramente livianas, muy Miren. ligeras, de hecho Mario, el plástico es muy delgadito demasiado delgadito, para que si pegan el vaso, o sea, no se derrame Exacto. el agua y no Paúl, se todo. también quería comentarles que este juego haz de cuenta, se va a tratar, si yo la esto, va a ser un castigo en contra para ti, les vamos a poner un ejemplo Mario, Sí, un ejemplo, Por primeramente ejemplo. Mario va a tener tres pelotitas de pong y yo también, esas pelotitas siempre deben de estar con nosotros. siempre deben de ser tres oportunidades para tenerlas al instante Ajá. y de ahí sigue acomodando en nuestra posición, que es aquí. Y por ejemplo, Mario, si yo le atino, significa que es castigo para ti. Y yo voy a pasar aquí a medias y en este vasito tenemos un castigo. Ajá, exacto. Ese castigo... Lo voy a abrir y es el que me va a tocar a mí Exacto Y, así, y así se va a ir consecutivamente <risa> Y pues, vamos a empezar, Paul Vamos a empezar, Mario Vamos a darle Bien, Mario, ahora sí vamos a iniciar con el sí, juego ya pero... vamos a empezar Tenemos también el invitado estrella ah, Nano. Sí, ya, ya, ya él sabe cómo jugar ah, Vamos exacto. a ver si es cierto que aguanta los no, retos yo te voy a decir algo Yo sí. lo que voy bueno para estas cosas Soy para meterlo Ah, ah vamos bueno. a ver si es cierto Vamos a ver si es si no cierto necesito pulso Ah, que ah, exacto Mucho pulso Y pues vamos a empezar, Paul Así que, a darle, a Mario a darle. Tu y yo primero, para darle el ejemplo a Nano y ya que Nano vea Si la meto ahorita porque me gusta la polla Ya se ha rebotado Le gusta <ríe> <ríe> <Le inicia. ríe> piedra, <ríe> papel o <ríe> tijera Piedra, papel o tijera Piedra, <ríe> papel o tijera, te gané, yo Inicio Castigo, voy a a ver qué te toca Castigo Y a la última. Ajá. Bueno, no, no, no, de una vez, de, que de lo hagas, de, de una castigo, vez, de el castigo. castigo, de una vez. Cuídanos. A ver, ¿qué le toca? Cuídame las pelotas, nano. O cuidame las bolas. No, no, no. O cuídame las bolas. A ver, está sin ver. Chiquito. Sin ver, como ya le hemos hecho en muchas ocasiones, Mario. A ver, ¿cuál es su castigo? A ver, vamos a ver. Ustedes lo van a leer primero, Mario. ¿Qué ¿Qué el chile, ah, que el chile, que les den de el chile. Comer. comer picante. Picante. El chile. Tienes oh. que comerte la mitad la mitad. La mitad. Uh, la mitad, mitad. ¿cómo has tenido la mitad? La mitad. Aquí. ¿Me, me la ha tocado a mí todo o me lo ha comido? Sí, sí, sí, si me lo ha tocado mío, ¿Sí? no lo no. ah, está fácil. Fíjate, sí. no. yo, yo estaba preocupado por Nano porque él no come chile y si le tocaba no, no, no, no. eso él. ¡Ay! Más friado. No. pero. Mario. Es que... Y pues hay, hay, hay que continuar. A Vamos ver. a darle. No te sí. pica mucho, ¿no te picó mucho? Sí. Ah, sin chila. Me, me da más calor Es que un picante. chile, es un chile. Un chile picante. Un chile picante. Ah, a sí. ver, diguera ya. Piero, ya. Ustedes, sí, dale, único, pírale, primero, primero. Perdí, perdí Vamos los los mejores. Esta se mete. Ah, Esta se, se mete porque se mete. El castigo va para aquí. Ah, la puntas a otra cosa, nano. Ah, da, da, da. Uy, si la ganó. Van. Ah. Me toca casino, Mario. A ver qué me toca. A ver que qué me le toca. Toque? ¡Huevazo! Ah, huevazo te va a meter yo? Sí. Oh. Ah. Oh, pero yo, yo quiero yo que arribara la cámara, por favor. Quiero que vean ustedes cómo quedó. Mira, andando, bajas. váyase. Es que no avisó El que no avisó Me acabo de ya te tocó castigo sin que te tocara castigo. Trae un trapo, por wow. favor. Limpia, nano, güey. ¿Te, ¿Te limpio, nano? No, no. <ríe> <No, ya> no. <ríe> nano limpiate. <ríe> sí, pues, ah, no, no. Límpiate. Hasta ¿Cómo limpiar? Hasta mañana. Tienes vitamina, Falcero. Nano, ¿te limpió la cabecita? Sí, por favor. Salvación del sapo, salación del sapo, salación del sapo. Pero no, no, no, no. Pero sí, Nano, saca tu castigo, a ver qué te toca. No, por favor, que sea, algo fácil. Que sea fácil. Algo fácil. A ver, quién te toca. Vamos a abrir el castigo de Nano. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Qué dice? Lamer pie. Ah, quién se ¿A ¿Quién castigo? de los dos prefieres? Que... Lamer el pie. Cuando anda zapato, eh, Tiene un, un, un olorcito bien raro. ¿A quién? A, Paúl, ¿a, ¿A quién cuando? prefieres? Pero tú no te has güey. No. No, no. Ayer, te ayer, ¿A ¿A ayer, también Ayer. ayer, güey. A quítate el tenis, quítate el tenis, por favor. Quírate Quítate la calceta. Espérame, nada, espérame. Espérame, nada, espérame. la cita como analga. Y fíjense que ayer no me quité la calceta. Mira, mira, güey. Chúpale, nano, chupa. Ah, nada de chupar. Nada de. Ay, tienes que entrar. Mira, nano. Ahí va, voy a estar lavando todo. Nah, no, no tienes avial limoncito, nano. Pero <ríe> cuando no la <hablando> meta <ríe> cosa, no, no. Pero ya cumpliste, nano, hasta, cumpliste bien con tu reto. Mi... Piedra, papel o tijera, ya. <ríe> te gané, porque tres. ¡Ah! ¡Traigo puntería! pinche huevo ¡Te está <tose> chorreando, Mario! Sí, la neta sí. Hoy te toca, a ver. ¡Buenas! Ver. suerte! ¿eh? Eh? <tose> ah, ¡Era el otro! ¡Era tu santa santa. tu tu santa, santa, tres, ¡Tres! No, ¡Mi mano es buena! ¿Sí? ¿Sí? Oh, uh, uh, ¡Oh! ¡Oh! Bueno, y ¡Te toca ¡Oh! ¡Me lo estoy acabando, Mario! Me... Me estoy acabando. A ver, ¡Oh! te toca ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ay, perdóname, enano. Te y... quiero mucho, pero te va a Antes del video, te puedes enjuagar, ¿Te puedes enjuagar la cara. Ah, oh, me... no. como yo que estoy malo del la... acné. Me ayuda mucho el huevo. Ah, es una mascarilla. Así te tírame huevo, tírame huevo. <risa> Vamos a partir. Oh. <risa> ah, Ah, <mami. risa> ¡Ah! ¡Ay, me me me, ni Ahora sí, castigo Pau. Ojalá me voy a vengar de ti, ojalá Ojalá es que estoy pensando a ver, a ver. Marinazo. ¡Harinazo! ¡Sí! ¡Dele, dele! Cierra los ojos Ay. Cierra los ojos, dámelo bien, cálmelo bien Cierra los ojos, no hagas no, nada. No. Ya ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! Ya. ¡Ya! ¡Ah! Me ganaste <risa> ¡Oh! Vamos a ver qué me tocó. Vamos a ver. Ay, caray. La axila, de ¿quién prefieres? ¿De sí. Nano no, mía? Nano se bañó. ¿Qué Nano ¿Eh? no, no se bañó. Ah. Ah. Mario, ¿se shampooo no? Sí, sí, así. Ah, a bien. ver, es que dale, la, dale, sinceramente Mario. prefiero la de Nano porque se acaba de bañar ahorita. Dale, dale. dale. Saca Canuto! ¡Saca la suelta! ¡Ahhh! güey! pelitos, güey! ¡Bien chiquito! ¡Es chiquito! Se acaba de depilar, güey. ¿Te no. depilas o no te depilas? No, es que como soy niño. ¡Ah! ¡De no no no Ni quién le crea! No quién para le para crea. Para ah, ¡De quién le crea! ¡Ay, no! ¡Saca la lengüita! ¡Ay! ¡Saca la lengüita! ¡Ay, Va a chupar Mario! <risa> dale, mario dale, Mueve, no te muevas. ¡Ay, mario. Ah, ¡Ay, Mario! Ah, ¡Ay, Mario! ¡Ay, Nano ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! Dale, ¡Ay, Mario! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, Mario! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ah, no! <risa> ¿Qué, ¿Qué le tocará, nano? No, ¿Difícil? Sé. Oh, suerte. 30 lagos. ¡Ah! ¡Ah! No. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Oh, porque Ah, qué pinche, ¡Oh! Ah, wow. ¡Oh! <risa> te el castigo A ver, qué castigo te toca, paul Castigo 30 centradillas Ah, me tocó, fácil. Ah, qué fácil Una, Una. otro, no 30 Una más Ah, el extra presumido, ¿eh? Listo, hay brincar. Ay, brincar, Paúl. Pues bueno, Paúl, aquí finalizamos este juego. Sí, exacto, Mario. Esperemos les haya gustado este reto. Fueron varios retos, estuvo divertido, lo pueden hacer en familia. Y si les gustó... <risa> <risa> y si les gustó, Mario, recuerden dejar su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook y a Instagram, que va a aparecer por aquí. Exactamente, ahí están apareciendo. Y Mario, también recuerden seguir a Nano Nano. Sí, a su canal de YouTube, vayan a seguirlo. Así que, Mario, si les gustó el video, también compartan, recuerden. Vamos y a seguir tu video. I'm not sure what